Bueno. Señores, los amantes de la bachata y fanáticos de este hombre, del máximo líder. El máximo líder. Romero Sánchez. No, y no, Santos, no, ¿Eh? ah, no man, Cuando yo vaya a. El máximo líder no es DJ Topo, Te voy ¿tú? a pedir el favor. DJ topo, cuando voy voy yo estoy hablando, tío. no me menciones esa basura. <risa> es para tuyo todo. Esa basura, un hombre Ay, tan feo. Ya, míralo. Claro, un hombre tan feo y sin gracia. Porque este país es lo último. Claro, tiene muchas mujeres todavía. ¿Eh? <risa> Hay gente sin juicio en esta vida. ¿no sabía. Romeo Santos llega hoy a cantar, no, a cantar hoy para cantar okay. el jueves en San Cristóbal. Ey, ey, ey, ey Romeo, el primer concierto va a ser en San Cristóbal. Aquí lo supo aquí primero. Vamos a estar sea. por allá también en San Cristóbal. Vamos a seguir. Tú, por a, por tú la, la, donde la, quiera que a el pueblo, donde quiera que él cante igual. Está yo dando gritos, señores. Utopía, la gira del pueblo. Mm es un hecho que tal y como el propio artista lo ha dicho en días pasados que venía a su natal país Romeo santos arriba hoy martes a su natal República dominicana para presentar los primeros tres conciertos de su disco y gira utopía en el país el intérprete de propuesta indecente <risa> e imitadora quien estará quedando en las zonas del país no tan lejos de la ciudad Presentará el primer concierto este jueves 14 de noviembre San Cristóbal. Se paraliza San Cristóbal. ¿eh? Todo el mundo va a San Cristóbal, el jueves Dios mío. ¿eh? Ese, yo creo que la gente no tiene que ir coger para San Cristóbal. Deja que la gente de San Cristóbal disfrute su concierto. Para que cuando venga a San Francisco de Macorino, venga todo el mundo. Yo voy a estar ahí primero. Si es tal día, ahí estoy yo a las 7 y media de la mañana, tranquilo. Pero con mis refrigerios Dani ya se va a poner su jeansito. ¿Usted va para allá. Pero Romeo no viene no. a cantar a San Francisco Sí, sí, claro ¿Romeo viene sí. a cantar a San Francisco? Sí, sí, Hubo ah, una persona que me dio Rodania. un dato ¿Usted no va a ir Daniel? Sí, va ¿Usted va? No, porque si sí, un ejemplo Porque yo no sabía ese dato De que él venía aquí a San Francisco Sí, ahí, ahí hay, hay, entonces... hay. A mí me dieron una fuente De que supuestamente viene No, supuestamente Que viene no que viene Pero que no me han dicho Los enemigos más fuertes Son él. los de San Francisco Si él se lo quiere tirar en contra ¿No entiendes? <risa> Él tiene que venir que, cantarle a cantarle la banda. Juega Juega tres tu... <risa> días. Viene el y un, ¡Un llamado! llamado! Yo mismo, yo lo <risa> hago. Un llamado a, a Romeo para que venga... ¿Y tú no sabías rodarle que usted... Venía, yo no tenía esa información. Mi vida ahora me vengo a enterar de que Romeo viene a cantar a San Francisco. Aunque yo no lo sabía, esa información me, me la dijeron ustedes ahora. Sí, ah, pero, pero sí. Pero aquí, es posible. Ay, ay, oh, estamos confirmando. Es posible. Es posible una es posible, una fuente. El fuente, no, corazón ¿verdad? me da que él viene. La, fu la fuerte. sí es confirmado de que le toca a San Cristóbal este fines. Eh, este <risa> Eso sí es <he> confirmado. <risa> sí, pues ya tiene que ir. No, Rodania va a ir con unos jeansitos. Tranquilo, cómodo. Que no lleve celulares. Es un consejo. No lleve celulares. ¿Y cómo ustedes me están ahora diciendo como que? yo debo de ir, Dios mío. Ellos, me, ellos me están vistiendo yo mismo. Te voy a explicar por qué. Ajá, Dime legal. que me quería los Te voy a explicar ese? por qué es lo que pasa con conciertos donde tú vas a ver a todos los todo lo guaguaguas y a todos los... Bueno, Popi eh, va a ver dos o tres. Atención de Criminal, ahí viene. No, mi amor, espérate, vez. se trata de Romeo Santo. Ahí van a estar todos los Popi un chimado Porque qué que Romeo lo ama a todo el mundo? Ah, por eso... por porque lo ha Todo el mundo. Ahí, ahí, ahí, ahí va a estar Popi y Ahí va a estar Popi y guaguaguas eh, <risa> Yo voy a poner... A, yo yo quiero ir y voy a poner el vehículo mío un poquito le... No, tú tienes que. Voy a dejar, dejar todo en el Para vehículo. Ya... Voy a dejar cartera, celular. Pero que te lo, ahí te lo pueden llevar más fácil. ¿En mejor? El tú sabes cómo yo voy. Yo voy. <ríe> Es por, voy para allá, tranquilito. Te está hablando ese consejo a Rodaleo porque ella sabe que si ella viene y dice, por esto estos flows raros, de mujeres, tú sabes, pipiado, mis papas de discoteca, y si da el ¿eh? Ay, no, la popi, what? Aquí Tiene uno que meterse para allá arriba, Rodaleo. Díganse a vos, ruineros. Por favor, consigue. Por favor, consigue que están bien de nosotros, entríguenle eso. Que va a una recompensa ahí, ahí, ese iPhone 11. Sí esos celulares ahí, cuando... ¡ay, Ay Dios ¿Sí? señores, va a romper el teléfono, ¿Eh? ¿qué? Pero <ríe> hoy están ellos, están <ríe> activos los tigres, están activos ¿no? los tigres, ¿no? ¿qué les <ríe> pasa? Eh? Activo, ¡Dios eh? mío! Ahora no vas a comentar por tigres, <ríe> señores, hoy no vamos a regalar boletos de los gigantes. Gracias hoy. a Dios. Oyeron lo que mañana. Me porque a veces no escribe Entonces, eso fue porque yo llegué que no la va a regalar hoy no porque hoy es de las águilas y la gente tiene que ir bueno dice aquí que yo quiero saber si hay boletas ya no está escribiendo en el whatsapp sí hay boletas para mañana, para, o sea, mañana. <risa> para hoy no hay no, boletas no para hoy los, los tigres que se estén tranquilos <risa> no porque ese es el problema que los tigres no, es, Oye, pone bloco, hay boleta ¿eh? es de una vez y es otra cosa no mándenme, no manden WhatsApp después que el programa terminó. Dije, boleta, yo quiero una boleta. Después que el programa terminó. O, o a mi Facebook personal. De que, viejo, yo quiero una boleta. Tírenle al WhatsApp del programa. Mírenlo ahí. Donde usted lo está viendo en pantalla. Usted tire el WhatsApp del programa. Cuando le estemos rifando. ¿eh? O sea que mañana. Vamos a rifar el boleta de los gigantes. Pero no me tiren a mi boleta de que privado y, y, y todo eso. Así que. Y, ¿Cómo te ha costado? de que Fulano y la boleta, digo por usted está vaya al estadio porque yo soy boletería, eso es Génesis, ya No yo a no. El programa regala la boleta, que Rodania, te seguro también va para, el, para los gigantes mañana. atención, va, ah, eh, va para para Atención eh. Fesimoto. No, no me anuncie, Dios mío. Va, va para el juego. Ay, Dios, ¿Y qué, pues no quiere ir. No, porque ya los muchachos saben que ya va para el concierto de Romeo, si viene. Entonces ya no se dice No me lo ponga en duda. No lo no, estoy diciendo para no confirmarlo públicamente. O sea, aquí, aquí hay dos o tres amigos de Telemicro que tú sabes, tú supiste que uno no puede decir ay, algo ay, y ya dice, Dios. no, tú no sabes de problema, eso. Problema, problema, problema. Tú no tienes nada que ver con eso. Nosotros, Señores, no están nosotros. demandando, porque qué palabritas. Ah, yo Pero estoy loco porque por que conmigo para pa saldar ese G con una demanda. <ríe> <Es flag. ríe>